Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí es su canal preferido, Fútbol de Santos Laguna. Lagunero compone canción de Club Santos Laguna para la final. A través de Facebook se viralizó el video de la usuaria Sopita Lopac, quien grabó a Guadalupe Torres Sontiberios, cantando una canción de su autora dedicada para el Club Santos Laguna. El originario del de ejido San Pablo, ubicado en San Pedro de las Colinas, le pidió a la usuaria difundir su canción para que le hicieran llegar a todos los aficionados, mostrando su apoyo para la gran final del Guardian de 2021 que se disputa. Entre Santos y Cruz Azul El llamado Santista de Corazón Ha robado el cariño de los internautas Que apoyan al gran talento que tiene E incluso piden a sus paisanos Los dos carnales que graben la canción Pero lamentablemente El club Santos Laguna Fue derrotado por Cruz Azul 0 a 1 En el partido de ida Por lo que los aficionados esperan con ansias La remontada en el estadio azteca Y así el poder levantar la copa Santos en la final Con goles de un San Petrino Santos está en la final él se llama Eduardo Aguirre, y es todo un profesional. En la región lagunera, la final va a comenzar. Y a la máquina celeste, famosa descarga. Que en el estadio corona, ventaja deben tomar. Nuestros valiosos guerreros, que el título han de lograr. Santo será contundente, inteligente va a ser, y al cuadro de Juan Reynoso aquí vamos a vencer. El santo viene enrachado, nadie lo puede negar, y en el corona su casa, aquí tiene que ganar. Buscan la séptima estrella que Almada la va a lograr. La máquina desvielada, así no podrá avanzar. Con jóvenes canteranos, el Santos Frutos va a dar. Y en el Estadio Azteca, la copa va a levantar. A estos grandes guerreros, los apoya esta afición. Tengo la corazonada, que el santo será campeón.